Bienvenida, Laura Domínguez Muy buenas tardes, Lauri Hola, qué linda compañía que tenía Karina Miguel Mateo estaba conmigo Impresionante lo tuyo ¿Viste? Probando, bueno, probando Nos vamos ahí, ¿no? Nos vamos este, adaptando a estas nuevas tecnologías Cada vez apostamos más, Laura Cada día vamos un poco más arriba A veces se va probando de todo un poco ¿No? Está buenísimo Aparte del tema es como que te da más más fuerza como para salir, viste, que decís tirá, oh, eh, vamos, no oh, va ganas de bailar. <risa> Pero hola, yo, sabía Cari, que, hola, Laura, yo sabía que a vos te gustaba este tema y digo, es el tema que ella quiso para su programa entonces digo, bueno, vamos a ver cómo, cómo le buscamos la vuelta y eso es lo bueno. Acá que vos salgas con el tema que vos elegís, porque en la vida todo se trata de eso, ¿no? Elegir, hacer lo que a uno le gusta y, y hacerlo con mucho amor y con profesionalismo, como lo haces vos, todas las cosas. Exactamente, y el tema de tirar para arriba me parece, es súper arriba, es como dice el tema, es muy por arriba, y también que los, los chicos me disculpen los temas que hoy elegían, que hoy tienen para, para escuchar, pero esto es un rock nacional que no se pierde nunca, y eso es lo que me basé, ¿no? En algo que, que a mí me gustara, porque escuchaba muchos temas de ellos sin nada, me es como que los caracterizaba a los, a los chicos, pero no me llegaban a mí. Entonces, bueno, el tirar es justo lo, lo, lo que eh, hay en, una, en un joven, que son las dos posturas, de, de que uno quiere hacer una cosa, y como que el otro tira en el mismo cuerpo para otro lado, pero tenés que ir siempre para arriba y para sí. adelante. Es así, y bueno, y tiene tu identidad que vos vas a conducir varias edades y tampoco vamos a poner una rayuela también, ¿no? <ríe> la farolera. <ríe> Entonces tiene que ser acorde, ¿no? a la conductora de arroba joven. Lauri, ¿qué nos traes para este miércoles? Bueno, eh, seguimos con un poquito el tema que si bien ahora estamos, no estamos tan confinados a, acá adentro en la cuarentena. Eh, vamos a, a seguir con un poquito desde los chicos, este, con este tema de estar adentro en casa y un poco, eh, no, todavía no poder salir, si bien esta semana, eh, ya a partir de, de ayer, no de antes de ayer lunes, se dio un poquito más de, de libertad y se dejó salir un poquito más a caminar en este lugar que es Pinamar, que es totalmente diferente a otros lugares de donde, Cari, te traje unas encuestas, de qué hacen los chicos en, en familia, uh -huh. eh, dentro de, de su casa, ¿no? Eh, para mi sorpresa, eh, no es mi sorpresa, no, no digamos así, pero en realidad no hay muchas cosas diferentes de las que se hacen eh, diariamente cuando no estamos en cuarentena. Eh, porque tengo la voz de una mamá, justamente, que también son partícipes de este lugar, ¿no? Porque te cuento que los adolescentes un poquito, entre la edad de 10, 15, eh, 17, 14, se niegan, están como negados a hablar, no quieren salir, están <risa> sí, en la de ellos, sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Están sí, muy sí. metidos en la de ellos, entonces costó un poquito hacer de voz propia... Estas experiencias. Este, y bueno, eh, es un poquito, ya te digo, la, el, lo que hacemos todos los días cuando no estamos en cuarentena, con eh, otras cosas nuevas que se han incorporado. Pero no nos olvidemos que las que estamos realmente en familia, eh, estamos acostumbrados a una comunicación. Eh, una mamá me cuenta que después lo vas a escuchar, vamos a tratar de escucharlo al aire, vamos a ver si sale. Eh, que no hace nada diferente salvo que son los tiempos los que cambian, ¿entendés? Eh, se hace con más flexibilidad, con más tranquilidad, eh, no hay horarios donde uno tiene que correr, eh, tanto para hacer los deberes como para, no sé, mirar televisión, mirar una película, o sea, los tiempos es lo que eh, han cambiado, ¿sí? No corremos, sino que lo hacemos lo pero mismo, igual pero es más este. tranquilo. Están adentro, ese es el tema. Sí, si los chicos siguen adentro, hay sí. un cambio, ¿no? Porque antes callejeaban más, se encontraban con sus amigos, ahora están adentro. Sí, totalmente. Están adentro, ya te digo, seguramente en los adolescentes donde más se observa esta, esta negatividad que tienen para hablar o para comunicarse, eh, no puedo estar en la cabecita de cada uno, ya te digo, me costó bastante desde esa franja de edad que me respondieran qué hacen con la familia y más o menos lo que uno también vive, ¿no? Que, que ellos se, se internalizan en la tecnología y bueno, y pasan tiempo y uno tiene que comprenderlos también, ¿no? Porque es una edad donde está la rebeldía, lo que hablábamos el otro día, ¿no? El miedo, todo eso que pasa y que a veces no lo pueden transmitir en voz. Eh, ya te digo, este, este programa se basaba en quizás en el contacto físico y, y, y el estar el mano a mano, ¿no? y el tema de, de transmitirlo por, por un medio se, también se dificulta un poquito más porque es, es como que está más negado. Pero sí, es, es esto que vos decís, ¿no? están las 24 horas dentro de una casa. Eh, ya te digo, no es el mismo contexto Pinamar, de lo que puedo hablar Buenos Aires, no que tengo una mamá, unos papás que son de Buenos Aires, una mamá que habla de Buenos Aires, justamente la nena no quiso hablar, y me cuenta ella que es otro mundo, es otra realidad la que vivimos, nosotros acá podemos salir a caminar, se están dando cada vez más permisos eh, en, esta, en este tiempo, entonces allá es totalmente diferente, convengamos que es una realidad diferente, una, un joven diferente. Bueno, eso es más o menos lo que uno puede recabar desde, desde lo que son los chicos, y tengo unos lindos mensajes de una nena de cuatro años hasta un niño de eh, 15, 16 años que se animó a hablar en realidad. Así que si querés, lo escuchamos. A ver, escuchamos? Pero dale. me tienen paciencia, por favor. Toda Como la le tenemos a los chicos toda la tolerancia porque soy un adolescente más. Yo recuerdo a una sobrina, Agustina Campenia, que le mando saludos, que decía cuando era chiquitita, vos no me tenés paciencia. Vos no bueno, me tenés paciencia, viste? Paciencia. Viste que los chicos usan mucho lo que es la P, no? Paciencia. La la la, será, la pronuncia como CH. También. Bueno, yo les voy a hacer un comentario a los oyentes, que en el, eh, esto se transmite desde el celular, ¿no es cierto? Eh, así que si escuchan un plim plim de algún llamado de algún algo que cayó, bueno, es lo que podemos ofrecerle al oyente desde lo que estamos mejorando día a día. A ver si se escucha Cari, vos me decís. Dale. Para que se me fue. Ay. Estamos ¿no en arroba joven con Laura Domínguez. Estamos en arroba joven. En arroba joven ya salimos, va el primero. Hola, soy Celita. 10 años se corta Felipe. 10... Ves que se me perdón. Hola, yo soy Felipe, tengo 10 años y lo que hago en cuarentena es jugar juego de mesas. Felipe, ¿de dónde es Felipe, Laura? Felipe es de Rojas, provincia Mirá. de Buenos Aires. Rojas. Ahora, a ver. Hola, soy Renato, tengo... Renato, tengo... No, no, no. Esto es lo que... Lo probamos, ¿eh? Vamos lo probamos antes de salir. Antes de salir, a probar, pero pasan las mejores familias. Estás en Buenos Aires. Hola, soy Renato años y lo que hago en esta cuarentena con mi familia que no sé. bueno se corta cari eh, es, eh, lo probamos antes de salir pero veo que se corta es una prueba que queríamos hacer yo los tengo anotado también igual vayamos por ese quería hacerte escuchar una nena de cuatro años que me mató de amor cuando lo ¿No se puede escuchar? Hablo? A ver, Laura, intenta de nuevo con la... la, la intento? Nena. ¿Vos decís? Sí, sí, estamos acá en vivo, esto está bueno. Nosotros somos así muy espontáneos, así que la gente ya nos elige y nos conoce. vamos nos por... conoce que, la... que somos así de locos y arriesgados. <risas> sí. Como quien dice, vamos a arroba joven, a ver si puedo, dale. Va, eh. Ahí se terminó, los partos. Bueno, ella... dijo nah, muy bien, dijo, no rompo los huevos, ¿viste? Ella los parte sí, los huevos. Pa con mala parte huevos? La que parte Martina, huevos. Y es de acá de Pinamar, es de acá de Pinamar, después nos mandó un mensaje a Andrea, eh, que tiene 13 años, y una de las cosas en las mujeres, fíjate, en las nenas, es que cómo se reparten lo que las dos me dijeron justamente las nenas que hablaron, se reparten la, las tareas de la casa, ¿sí? Claro. Eh, hay una mamá que también es de, es de, como te dije antes, de... De Rojas. De Rojas, que tiene cuatro hijos. Eh, Laura, se llama ella igual que yo, tiene cuatro hijos, fueron los que fueron hablando, y, y dicen, no es menos eh, estar 24 horas con los cuatro adentro de diferentes edades así que bueno, ellos más o menos como que, que una de las cosas que me encantó es que se reparten la tarea de la casa para, para poder llevarla mejor ¿no es cierto? porque ser cuatro cinco eh, eh, tres en la casa no es lo mismo que hoy en día que, que estar cada uno en su deporte y que la mamá tenga el tiempo también de, de poder hacerlo sola ¿no? es como que están con mayor demanda eh, bueno, Andrea ya nos dijo ayudar a la mamá, que es lo que más lo, lo nuevo que hace ayudar mucho a la mamá, estar más con lo tecnológico, porque tienen mucha tarea, Andrea es de acá de Pinamar eh, va a la escuela Mucha técnica. tarea, mucha tarea de los chicos, ¿eh? también en primaria es como que se conectan y están los padres ¿no? atrás todo el tiempo de poder llevar a cabo estas tareas que le mandan desde el colegio trabajo eh, de los padres Trabajo de los papás, lo puedo hablar como mamá también, desde este punto de un adolescente en segundo año, ¿no? Sí, eh, tienen tarea, eh, y esa es otra de las cosas que, si bien nosotros eh, como padres lo hemos compartido siempre, porque estamos siempre apoyando a los padres, obviamente, los papás estamos atrás de los, de los chicos haciendo las tareas, eh, hoy nos lleva quizás más tiempo porque somos también maestros de nuestros hijos, ¿no? Si bien los profes se matan y me saco el sombrero, no se habla de este tema, creo que en ningún medio de los, de los docentes si están trabajando a full. Cómo los se adaptaron, ¿no? Están... ¿eh? Sí, es increíble lo que, lo que hemos aprendido con esto de la tecnología, y si bien los maestros lo, lo trabajan, pero es como que es verdad, eh, nosotros estamos... Eh, con tutoriales buscando, por eso hay mucha tarea para hacer, eh, los chicos lo que te dicen, este, capaz que están tres hermanos, cuatro ya te digo, en una casa, y, y se pelean, eh, otro caso de Buenos Aires es, eh, justamente son tres hermanos, y tienen una computadora, ¿viste? Entonces, con tanta tarea que mandan a hacer, como que empieza a haber un desorden de, de peleas de edades de ocho, 10 eh, y 13 años y se pelean porque no, no, los padres no, no saben cómo repartirse los tiempos y hay que buscar cómo se reparte la computadora también. Y porque hay clases, hay clases virtuales, claro. entonces es como que también se encuentran en, en, ese, en, ese, en esa situación, ¿no es cierto? Pero bueno, lo más lindo también es que se han recuperado los juegos de mesa. Eso también. Eh, muchas familias. Sí, los juegos de mesa, el live, eh, perdón, eh, acá en la casa se juega el metegol, eh, por ejemplo, el truco, eh, las cartas, los dados, que quizás eso era algo que antes, este, al llegar cansados, nunca teníamos un ratito de tiempo para el shenga, para compartir con nuestros hijos, ¿no? Eh, eso también eh, saltó muchísimo en las pequeñas encuestas que fuimos haciendo. Y, y bueno, fue más o menos lo, lo que más resaltó eh, en esta cuestión de, de juegos de mesas. Ah, y también, hace una cosa que hacen? Entrenan. Los profesores, eh, hay muchos profesores de fútbol o profesores de algún deporte que sí. mandan entrenamiento eh, vía virtual. Para que lo Entonces realicen chicos, en su casa también. Para que lo realicen en su casa. En Madariaga, por ejemplo, hay profesores de taekwondo, el cual hace las clases y sí, las, los alumnos lo hacen en forma virtual. Y así como taekwondo, fútbol, eh, bueno te mandan los entrenamientos y los chicos lo están haciendo. Esa es otra de las cosas que, que hacen. Y la familia a veces también acompaña, eh, casualmente me contaban estos chicos, algunos de los chicos que están en los mensajes, que la mamá se engancha, o, o el papá se engancha para hacer el, el entrenamiento junto con los chicos, porque esto de la virtualidad también nos aplaca un poquito. Vos sabés que somos seres de necesidad de contacto, esa es la realidad, por lo menos lo que me pasa a mí, yo creo que a mucha gente le pasa esto. Eh, de realidad de contacto físico de estar hablando con el otro entonces esto es como que nos nos aplaca es como dicen nos aplaca en la curva viste que no dejan. y hay que estimular para que para que ellos se enganchen y creo que desde este punto de vista lo que se está haciendo más que nada en familia tal cual bueno Laura muy lindo lo que trajiste hoy la verdad que lindos los testimonios y vamos vamos por más en este programa que ya va a haber varios permitidos, quizás en algún momento ya estemos acá juntas en el estudio, ¿eh? Eh, Bueno, y de paso a los, a los adolescentes, que no son los de tres, cuatro, cinco, aprovecho para transmitirles, eh, que no se aíslen tanto, que, no, que salgan de su caparazón y que, que hablen, que cuenten con, con los papás, con nosotros, eh, que se puede. Eh, yo sé que es un, una edad muy complicada y, y de mucha rebeldía, pero, y los entiendo, pero, pero bueno, que aprovechen este tiempo para, para hacer todo lo que quizás después digan, uy, ¿por qué no lo hice en el momento que estaba con mi familia? Eh, justamente es la edad que me haya tenido, que ya me costó, me costó recibir qué es lo que hacíamos en familia. Eh, pero bueno... Eh, ya te dije que tirar para arriba y ya vamos a tener más permitidos totalmente y estar en contacto con ellos mismos. Tal cual. Bueno, Laura, te mando un abrazo grande y gracias por esta nueva edición de Arroba Joven. Bueno, gracias, Cari. Te mando un beso enorme. Gracias a vos y a todos los que mandaron los mensajes que los pude pagar porque hicimos el intento. Por lo eh, menos se intento. Corta. Tal cual lo intentamos beso chao chao chao quédate en la tarde del magazine acá. ya venimos último tramo de mix acá con vos y para vos hasta las 4 de la tarde